y se va esta silla está en mal se va a dar, esta silla está en mal alguien que no tenga puesto una corbata ya en esta silla muchas gracias gracias Secreto lo que se trata de más tiene de su lado tiempo tiene de su lado tiempo. Lejos llegamos Vamos lento, lento, lento Y cuando más lento Vamos más Cerca de No salido, cantando